Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidas a otro video más. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Mi nombre es Pilar, por si esta es tu primera vez pasando por aquí por el canal. Te damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por haberle dado clic al video. Y hoy les traje este video de limpieza para que empiecen su semana bien animadas, chicas. Vamos a estar limpiando toda la casa. Como siempre, solamente les voy a poder incluir algunos pedacitos de cada lado donde estoy limpiando pero yo espero que sea suficiente para que se me motiven en esta semana y pues nada sin más hablar vamos a comenzar vamos a comenzar limpiando la recámara chicas bueno más bien todas las recámaras porque ya era día de hacer limpieza profunda en las tres recámaras yo normalmente no hago la recámara de los niños durante la semana ya muchas de ustedes saben que ellos son responsables de hacer su limpieza cada día durante la semana lo único que hago una vez a la semana es lavar las colchas pero ellos se encargan de traerme sus colchas a la lavandería yo las lavo y ya después ellos las ponen de regreso pero cada dos semanas, o sea, cada 15 días sí entro a hacer la limpieza profunda en la recámara de Isabela. Porque ya hace como dos meses que Oscar ya no me está permitiendo entrar a su cuarto a hacerla. Él ya se encarga de hacerla también, de limpiar alrededor de los de los baseball, las ventanas. Él ya está un poquito más grande y ya es responsable. Es un poquito más responsable. También aparte de eso, a él le gusta tener su recámara muy bien bien estiradita, bien planchadita, todo bien, bien delicado. Así que es bueno, es bueno. Ha aprendido a hacerlo ya con, con el paso del tiempo, desde que ya les dejé yo esa responsabilidad de hacer sus recámaras cada día. Creo yo que eso lo ha perfeccionado a él. Lo, lo hace muy, muy bien. También tiene que ver la edad, obviamente. Como les digo, él es un poquito más grande. Isabela está más pequeña, así que ella todavía no la hace perfectamente como debería de ser, pero no importa. Lo importante es que ellos aprendan a ser responsables hacer su, sus camas, hacer sus cuartos, hacer responsable más que nada con las cosas que ellos utilizan, con las cosas que ellos usan. Y yo solamente, como les comento, entro cada dos semanas a hacer la, la limpieza profunda aquí en el cuarto de ella. Muevo, la, muevo las camas, los muebles, saco basura debajo de, de la cama, detrás de los muebles re, remuevo el polvo. Y pues aquí, como pueden ver, ya estaba en una de las esquinitas de su cuarto, limpiando. Isabela estaba en la otra esquina, arreglando su closet, el closet principal donde guardo su donde guarda su ropa, sus zapatos. Aquí en esta área solamente estaba yo sacando uh, sacándole los libros, limpiándole el escritorio, ese escritorio que estaba lleno de libros, lleno de ropa, tenía, bueno, estaba una montaña debajo de ese escritorio. No me no sé qué pasó con esa toma, chicas, cuando estaba limpiándolo y desocupándoselo. Uh, no la encontré, por eso no se las incluí, pero después de eso pues ya me brinqué aquí a, a este lado donde ella tiene este bench, donde guarda cosas, donde guarda juguetes, donde guarda libros, lo moví, le saqué toda la basura y todo lo que estaba detrás de ese mueble, chicas, había zapatos, había una mochila, vean, una de sus mochilas estaba ahí con libros adentro. Y, y no la verdad que sí es necesario entrar a su recámara cada dos semanas, porque cada vez que vengo siempre encuentro algo que no va en donde donde está. Entonces, siempre sí, sí trato de venir cada dos semanas, aunque ellos siempre me dicen, no, no, todo está bien, mamá, no tienes que preocuparte de entrar, todo está bien. No, yo sé que no, como pueden darse cuenta aquí, vean todo lo que estaba detrás de este bench. Y pues nada, eso es lo que estaba haciendo. Como les digo, solamente les incluí algunos pedazos porque pues por el tiempo también, pero yo espero que esto sea suficiente para que se me motiven. Lost in the shadows of a million stars En la última limpieza que hice del cuarto de Isabela que yo creo que fue el año pasado les comenté que eh, la estaba limpiando y la estaba dejando lista para que mi esposo entrara a trabajar en ella porque estábamos planeando hacerle ya un cambio a su recámara ya era bastante necesario. Bueno chicas les tengo que confesar que desde ese día hasta hoy todavía no se ha podido hacer nada. Por falta de tiempo, mi esposo no ha tenido el tiempo para hacerlo, pero esta semana hablamos con él ya. <risa> la niña y yo le dijimos, Dery, y ahora sí ya es hora de que por favor uh, nos arregles esta recámara. Yo ya casi tengo todo listo para decorársela. Ya también uh, le acabo de ordenar su nueva cama también. Pero pues como no está pintada y no hay algunas cosas instaladas que queremos aquí en el cuarto de ella, pues por eso es que todavía no, se la, no le he decorado nada. Y ya espero que muy pronto en estos días ya no nos la pinte, no las arregle. Yo sé que él anda muy ocupado, pero uh, y ya es necesario realmente hacer este, este cuarto. Es algo que me ha desesperado ya por las últimas semanas. Pero este nada, también no sé qué pasó aquí con la cámara. Esta toma salió en cámara lenta. Y la verdad es que le corté bastante porque era bastante larga, chicas, la toma, pero no sé qué pasó, me di cuenta cuando estaba editando, discúlpenme porque si va a ser un poquito lento y también disculpen las patitas de Milo que lo van a ver entrar por ahí. Pero Milo cuando uh, no me mira en la casa, alrededor de la casa me busca. Eh, yo estaba encerrada en el cuarto de Isabela limpiando y vino, abrió la puerta y se metió. <ríe> ¡Qué curioso, Milo! Siempre eh, me anda buscando cuando no me mira. Como ahorita estaba aquí al lado mío porque estaba yo grabando y aquí estaba acostado dormido. Pero ya se aburrió de tanto escucharme hablar y ya se salió, ya se fue. Pero nada, si les decía, aparte de eso Milo es bien cuidadoso Pasó alrededor de la cámara, a un costadito de la cámara y no la tumbó Cada vez que pasa alrededor de algo, cuando anda jugando con los niños Brinca en la, en la mesa de centro y ahí tengo decoraciones y todo Chicas, nunca me ha tumbado una sola cosa, una sola decoración Es bastante cuidadoso con sus patitas, este perrito Por eso lo amamos tanto, <ríe> véanlo todo peluchona y anda. Que por cierto, ya este día ya estaba peluca, peluca, no, ¿cómo se dice? Ya estaba peluqueado. <risa> no sé qué es la palabra, sí, ya estaba rasurado, peluqueado, no sé. Ya le habíamos cortado todo su pelaje, chicas, porque ya era necesario hacerle un corte. Pero bueno, después de esto, me salté a lo que era el baño de visitas, a lavar las toallas. Normalmente... Yo no uh, lavo ropa normal cuando hago esta limpieza. Siempre me aseguro que la lavandería esté desocupada, completamente desocupada, porque si no sería un cuento de nunca acabar. Así que cuando hago esta limpieza, solamente lo único que lavo son las colchas y nada más. Eh, en esta ocasión lavé las toallas del baño de los niños porque ya era necesario lavarlas también. Aunque ellos me dijeron que tenía un par de días que las habían utilizado de todas maneras ya decidí a lavarlas porque también tenía que hacer la limpieza del baño así que eh, también decidí hacer eso por cierto esta es otra de las áreas que no está terminada completamente el baño chicas es de verdad que estoy trabajando duro para que ya pueda estar listo todas las áreas que están pendientes pero siempre eh, aquí sí es mi culpa la verdad que no está listo todavía porque no he encontrado los estantes que quiero ni el espejo que quiero eh, ya todo está listo, mi esposo ya lo pintó, el piso, como pueden darse cuenta, era diferente, ahora me puso piso de vaino, no, ¿cómo se llama? Piso, de este piso que no es piso de madera, se me fue la palabra en este momento, vinil, no piso, ay, se me fue la palabra, qué, qué barbaridad, discúlpenme, chicas, pero ah, ya, ya, ya está casi listo, ya lo único que tengo que hacer es decorarlo, eh, estaba tratando de conseguir otro lavabo, pero no lo, he co no lo he encontrado en el precio que quiero. Así que va a tener que esperar un par de semanas más. Pero ya muy pronto espero también que esté listo eso. Mi recámara, la recámara de Isabela. Vamos a tener mucho trabajo para decorar. Así que no se pierdan los videos. También otra de las cosas que me gusta siempre traerles es... Uh, enseñarles que uh, se puede decorar. Nunca te digas a ti misma que no puedes decorar tu casa porque no tienes dinero. No se necesita gastar tanto dinero para decorar nuestra casita, chicas. Y aquí en este canal es una de las cosas que yo les enseño. Cómo decorar, cómo transformar tus cuartos, tus recámaras, cómo hacer cambios en tu casita sin tener que gastar tanto. Así que no se pierdan ese video de la recámara mía, tampoco eh, eh, el de Isabela y el del baño. Porque de verdad que sí se pueden hacer cambios sin necesidad de gastar tanto así que esta es una de las cosas que también aquí les quiero uh, compartir y pues bueno ya aquí ya estaba en el pasillo limpiando sacudiendo las carpetas uh, sacudí bien después trapeé todo lo que era el pasillo y volví y que ya con el trapeador seco después puse las carpetas y después de eso lo que hago es que aún así todavía le doy a uh, una aspirada encima de las carpetas Your castle. Y ya aquí en la cocina ya limpiando y aprovechando también ya para quitar todo lo que era la decoración de, de San Valentín, que no era mucha, pero ya aproveché para quitarla. Ya había guardado los trastes en su lugar, los había sacado de la lavadora y ya también ya había puesto todos los trastes sucios para que se lavaran también ya estaba limpiando aquí lo que son los mantelillos donde comemos que por alguna razón no sé por qué siempre se ensucian en la parte de abajo y no entiendo por qué si comemos en lo que es la parte de, de enfrente de encima pero siempre se ensucian en la parte de abajo de vez en cuando le doy sus lavadas con agua y jabón pero aquí solamente les estaba dando su limpiada también aprovechando como les digo ya para quitar lo que era la decoración del día de San Valentín para guardar todo, ya estoy lista chicas para decorar para la temporada de la primavera Normalmente siempre decoro unos días antes de la temporada Pero por primera vez estoy lista antes de tiempo ya para decorar Así que ya muy pronto, tal vez para la otra semana ya vamos a empezar a decorar Para el tiempo de la primavera, ya no veo la hora Yo creo que la razón es porque ya quiero que venga el verano chicas Yo soy de la costa, soy de Veracruz y me encanta el calor A mi hijo le encanta el frío la verdad es que sí, a él le encanta el, el frío porque es de acá, yo creo que le encanta lo que es el, la temporada de, de, del invierno, pero a mí no, a mí me encanta y me fascina eh, el verano. Yo no veo la hora ya de que llegue porque ya quiero pasar tiempo afuera, ya quiero ir a, a plantar mis plantas, ya quiero salir a caminar, no sé, ya no veo la hora, mis chicas, de que llegue el verano. Así que ya vamos a empezar a decorar muy pronto, ya vamos a empezar a poner colorcito, y pues espero que no se pierdan esos videos Como les digo porque vienen videos de decoración Y en algunos videos de limpieza Les voy a e incluir algo nuevo Así que también si, si No me siguen en Instagram, síganme en Instagram Por ahí les puse mi cuenta ahí en pantalla Ahí en Instagram es donde les comento Y les comparto muchas cosas que a veces No les puedo compartir aquí en el canal Por falta de tiempo Porque a veces también se me pasa Se me olvida, la mente a veces se, se me cierra Y no me acuerdo de contarle cosas Que a veces les tengo que decir Y este pues pues allá es donde se los cuento También quería decirles que muchas de ustedes me pidieron la receta de la cena del día de San Valentín Se las voy a, a compartir en el canal de vlogs Allá se las voy a compartir porque sería un poquito largo aquí Así que este, vayan al canal de vlogs Allá les voy a compartir la receta a todas las que me la pidieron es una receta súper fácil de hacer, súper rápida, súper económica. De verdad que sí, uh, se las voy a compartir para que la hagan en un día especial. Y pues bueno, aquí ya eh, eh, me había saltado después de que limpié la, la sala y, y el comedor. Ya no se los grabé, chicas, porque ya les he compartido eso. Así que decidí ya solamente terminar el día y la limpieza de este día con mi oficina. Mi oficina realmente necesitaba una limpieza de verdad van a ver cómo sale de sucia esa toalla vean cuánto polvo había en los estantes yo no la había limpiado ya tenía bastantes días así que lo único que había hecho era siempre cada día eso lo hago casi dos tres veces al día chicas cuando tengo tiempo y paso por por, por cualquier área siempre aprovecho a agarrar mi, mi, mi escoba de microfibra y le paso el, el polvito lo recojo todo porque ustedes saben que polvo tierra eh, siempre va a haber en la casa, así que esa es una de las ca cosas que si hago seguido, es el polvo. Así que esa es una de las cosas que siempre ando haciendo, pero así uh, no había limpiado lo que era la parte de arriba de los estantes. Y ya pues poniendo las decoraciones de regreso otra vez aquí. Y pues nada, esto ha sido todo de mi parte por el día de hoy, chicas. Espero que hayan disfrutado este video que les haya motivado en alguna manera. Eh, si fue así, no se olviden regalarme un dedito arriba. Si eres nueva y te gustan este tipo de videos, no te olvides de suscribirte ahí abajo en la cajita de información. También les dejo todo lo que necesiten saber. El link del canal de vlogs también, por si quieren saber uh, a algunas cosas que no les comparto aquí en este canal, se los voy a compartir en el canal de vlogs. Así que pues nada, estamos comenzando apenas allá, así que las invito a que pasen por allá. Y nada, no sé qué más decirle. Muchísimas gracias por haberse quedado conmigo el día de hoy. Las quiero mucho. Nos vemos en el próximo video. Dios me las bendiga y a su familia también. Bye bye. In your garden, knowing what you're dreaming of, past the copper statues of everyone you ever loved. I know that I haven't been who I was I am supposed to be the one you can trust I feel so useless cause I let you down I hope there's some way I can make it alright Cause I know that you deserve much more One more chance, I swear. I'll try my best to always be there. And I want you know. Places that you've never been. I would give you the world if you let me try again. Yeah, just give me one more chance, I swear. I'll try my best to always be there. And I want you to know to do